Mundo Nao presenta Especiales. Prepárate para conocer historias fascinantes, reportajes y trabajos de investigación de gran impacto para nuestra comunidad. Sintoniza todos los lunes a las 7 p.m. Tiempo del Este. Especiales por Mundo Nao.